¿Considera usted que la supuesta vinculación con corrupción de Lisandro Macarrulla afecta al gobierno de Luis Abinader? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Considera usted la supuesta vinculación con corrupción de Lisandro Macarrulla afecta al gobierno de Abinader? Muy bien. Esa es la pregunta. En el camino le vamos a leer su comentario, o le leeremos su respuesta a esta pregunta. Y precisamente hablando de Lisandro Macarrulla y de su supuesta vinculación con corrupción en la construcción, sobre todo de la Cárcel Nacional de la Victoria, solicitan a Miriam Germán notificación de denuncia interpuesta contra Lisandro Macarrulla. El representante legal del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, informó que solicitó a la Procuraduría General de la República en la persona de la magistrada Miriam Germán Brito la notificación de una denuncia interpuesta por el Movimiento Rescate Democrático representado por Roque Espaillat el lunes 27 de septiembre del 2021. De acuerdo a una comunicación, el abogado Miguel Valerio Gimignan hizo la solicitud el martes 28 de septiembre Indicó que se analizará la denuncia y se aclararán todos los puntos contenidos en la misma debido a la función pública que ocupa el señor Lisandro Macarrulla en estos momentos. Dijo que esta acción se realiza al amparo del derecho que asiste a toda persona que es denunciada conocer sobre lo que se le acusa para poder producir los reparos y reclamos del lugar. Muy bien, vamos a ver Carolina. Bien, eh, realmente esto es un escándalo, eh, si se quiere, o una presión social y de muchos sectores, y por supuesto de la oposición, eh, que han usado esta situación en la que se ha visto involucrada el señor Macarrulla por la vinculación que hay de uno de los procesados o investigados, que es el señor Jan Alain, que se supone que en esta construcción de la Nueva Victoria pues hubo alteraciones, hubo vicios de construcción, hubo sobrevaluación. Desde que se hace el expediente de Jan Alain, de que suenan lo, todo el, el, esa, la, la documentación o la investigación que presenta el Ministerio Público en contra de la gestión del ex procurador, inmediatamente pues, se vincula al señor Macarrulla con este aspecto. Quiero presentar algunas de las declaraciones... Porque ya esto tiene meses y meses, de hecho, Yerjan acá ha hecho mucho énfasis, ha presentado las tendencias en diferentes momentos en que ha estado el señor Macarrulla y el gobierno por la vinculación que supuestamente hay gente que entiende que él tiene. Vamos a presentar, se lo mandé a, a, a Chamo, si sí, está por aquí, eh, las declaraciones. vamos a, Chamo, te mandé algo de las... Oh, perfecto, vamos a presentarla. Eh, eh, según él, la defensa que usa Macarrulla es que su familia es de generación de empresarios del área de construcción y demás habla de tres generaciones eh, que han estado ligados al mundo de los negocios dice él, nosotros fuimos, lo ponemos en pantalla nosotros fuimos a una licitación pública dice él, esto está en las plataformas está en las redes, eh, dice él en la página de transparencia del gobierno cómo se llevó todo el proceso, esto es lo que dice Macarrulla dice él, participamos en dos lotes y ganamos uno, no fue que se repartió. Dice él, eso se ganó en un concurso donde participaron muchísimas empresas. Dice él, el Ministerio Público hizo una licitación de alrededor de 40 obras, eh, no solamente esas cinco, dice él. Y nosotros, pues, eh, participamos específicamente en esos dos lotes. Otro de los aspectos que él eh, destaca para su defensa es... Eh, dice él, nuestra empresa que públicamente nos acusaron de que un contrato grado, se dio un contrato grado a grado, dice él, eso es falso. Dice él nos acusaron de que hay sobrevaluación, dice él, eso es falso. Que hay vicios de construcción, dice él, eso es falso. Que construimos sobre terrenos adecuados, dice esa no es nuestra decisión, dice él que los terrenos y, y, la, y el diseño se lo ofrecía o se lo daba la Procuraduría, no ellos como empresa constructora. Ante todo esto es interesante lo que se está dando y podríamos nosotros dilucidar lo siguiente, eh, podemos venir acá. Hay una presión social por el tema de la transparencia, por el tema de la persecución a la corrupción. Eh por el poder que, que ha adquirido una parte importante de la población, de los temas, de enfocarse y decir, mire, esto está mal, vamos a corregirlo. Desde mi punto de vista, yo entiendo que este señor tuvo vinculación, ¿por qué no lo investigan? Hay un proceso donde se menciona el nombre de él, ¿por qué no se ha hablado de él en la procuraduría? ¿Por qué no lo han llamado? Eh, más allá de lo que pasó, que Milagro lo llamó a su despacho y demás, que eh, realmente de alguna forma no estuvo muy correcto, que ella dijera, bueno, pues fuimos a conversar, yo fui a conversar con él y todo bien. Entonces, en conclusión, para ir eh, cerrando, ¿qué es lo que se debe hacer en estos momentos? Hay un sometimiento, de, hay un partido en específico, eh, Roque Espaillat, no, movimiento, no, no, movimiento Rescate Democrático, donde hacen este sometimiento, creo que es válido, todo el ciudadano que entienda que hay un funcionario que no, haya, que no haya hecho las cosas correctas, tiene la capacidad y la posibilidad de ir a un ministerio público a decir, mire, esto hay que investigarlo por tantas, tantas razones, tenemos aquí la documentación. Partiendo de todo esto, vamos a ver, es un desafío si se quiere que tiene el gobierno o el presidente de Luis Abinader, partiendo de que su comporta de que su comportamiento en algunos aspectos es tomar decisión de cancelaciones o suspensión de funcionarios de que hayan sido cuestionados o de o un comportamiento dudoso. Hasta la hora aparentemente será que el Ministerio Público no tiene ningún tipo eh, de prueba o lo ha investigado y ha visto que no hay nada. Sería interesante que el gobierno, eh, no sé si el ministerio en su capacidad de ministerio eh, es correcto hacerlo, esto podría decirlo, amado, oyer de a, a, es aclarar, aclarar el caso en torno a un ministro de alto nivel, a un personaje de alto nivel del gobierno para que el presidente se quite esta, esta sombra que le, que le viene pesando desde hace unos mesecitos. Bien, gracias Carolina. Yerjan, Miren, eh, antes de... En, eh, hacerle algún tipo de comentario con relación a ese tema. Yo quiero dar una información de carácter urgente, eh, a propósito de que son las 7 y 16 de la mañana. Y es, eh, atención muchísimo, una fotografía que envié ahí. Anoche fue herido... Eh, una, un policía ese, amigo nuestro, ese, monino, ese es eh, Gutiérrez, sí, sí, Gutiérrez, que fue monino. herido ayer en, en un, un intento de atraco, en un atraco, y entonces se encuentra en estado, ¿verdad?, es eh, eh, eh, en Inemet. Él se necesita sangre B positiva con carácter de urgencia. Este amigo eh, policía eh, fue herido ayer, la información que tengo hasta este momento es que fue en un atraco aquí en San Francisco de Macorís, Así que bueno. eh, las personas que tienen sangre B positiva, eh, que puedan ayudarnos aquí, ¿verdad? Con, con este amigo policía que fue herido y que se encuentra en estado de gravedad en Inemet. Eh, pues más que, adelante le vamos a dar más informaciones Fiscalía, sobre él. En el área de seguridad de la Fiscalía. Así pero es. Desde hace el, muchos años, una persona muy afable. El, decimos, el que ha tratado a, a Gutiérrez sabe que es una persona muy servicial, eh, muy atento y lamentablemente eh, la delincuencia eh, lo alcanzó en el día de ayer en un atraco y fue herido. Ojalá se recupere pronto y a las personas bueno, que puedan donar sangre, ¿verdad? Claro bueno, sí. pues está en, en, en Inemet. ahí está Le hacemos un llamado encarecidamente a la gente que pueda sí. donar sangre para Monino. Monino, que le dicen? le decimos. Ah, sí. <risa> Miren, eh, ojalá que se recupere Gutiérrez. Con relación a lo de Macarrulla, yo lo venía advirtiendo hace tiempo aquí. Las redes sociales son un termómetro para ver más o menos por dónde anda el pensamiento de lo que quiere la mayoría allá afuera. Yo no sé si Lisando Macarrulla es, es culpable o no, yo no sé si está vinculado o no, yo no sé nada de eso. Pero la sociedad allá afuera que acusa y acusa y acusa lo quiere, la sociedad... Quiere a, a, a, a Macarrulla, como Jesucristo. ¿Y qué quieren? Darnos a Jesucristo, dijo la sociedad. Ahora la sociedad está pidiendo a Macarrulla y se lo van a tener que dar. Porque si no, no le van a soltar, a, a Luis no lo van a soltar en los cuatro años. Si no le dan a Macarrulla a la sociedad para que, para que lo, lo, lo, lo, lo desbarate, lamentablemente el gobierno de Luis Abinader lo van a tumbar a, a, a, a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque miren qué pasa. A Jan Alain lo acusan, y, hace, y ese es el problema de las acusaciones eh, eh, Alegre. alegres, mm. lo acusan de haber sobrevaluado Punta Catalina. No, no. Eh, ¿Cómo la se Victoria, llama? La, eh, la, Victoria, la Victoria. La Victoria, la cárcel de la Victoria. Pero ¿qué resulta? De los 5 mil millones de pesos que se gastaron, eh, Lisandro Macarrulla y, y más Construcciones, que es su empresa, eh, recibió un total de unos 1200 millones de pesos, fue la que más recibió. Y entonces, eh, hay una teoría por ahí del árbol envenenado, que el, el árbol envenenado da frutos envenenados. Entonces dicen, bueno, es que si, si hubo una sobrevaluación, entonces este hombre tiene algo que ver con eso, o por lo menos debe ser investigado, y no ha sido así. Y ahí está el problema porque hay muchísima gente presa por eso, y entonces... ¿Qué hace la sociedad? Se molesta al ver que gente que deberían estar siendo investigados, ¿verdad? Y deberían estar siendo procesados y deberían estar presos, según la sociedad, no yo, porque para mí deberían estar toditos sueltos y, y, y, y después que se investigue. Pero la, a la sociedad ver que este señor eh, fue de los principales constructores de, de, de la victoria y está suelto y ni siquiera está siendo investigado aparentemente y los demás eh, presos, la sociedad se irrita y entonces hace eso. Eh, lo importante sería que Miran Germán, que evidentemente no va a atacar, no va a atacar a Lisandro Macarrulla porque todo el mundo sabe por qué pusieron a Miriam Germán ahí. Todo el mundo sabe por qué pusieron a Miran Germán ahí. Miran Germán no fue que fue a un concurso, no fue que es la mejor investigadora de la República Dominicana, no. Miran Germán la pusieron ahí porque tuvo un conflicto con Jan Alain y había que empatársela a, con Jan Alain, había que darle ese gustazo que quería la, eh, la sociedad civil, había que darle esa sangre y se hizo, eso es estrategia política. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público Independiente, investigar a Lizano Macarrulla, de hecho debería ir más un poquito más allá, debería solicitar para allanamiento a sus empresas y, una, y una, eh, una orden de detención, ¿verdad?, una orden de arresto, e ir a la una o 2 de la mañana y buscarlo para que la sociedad se tranquilice. Eso no va a pasar. ¿Saben por qué? Porque es el segundo, tercer hombre de, del presidente de la República y, lamentablemente, aquí todo el mundo sabe cómo se maneja. Los míos, no. ¿Mm? Para los míos, eh, mucha consideración. Para los otros, la ley ¿Mm? y la cárcel. Gracias, Yerian. Fulvio. Bueno, doctor, a la verdad que hay que estar vivo para escuchar cosas. Porque hasta donde yo he visto, los funcionarios de este gobierno, de mi gobierno, que han metido la pata, están en asunto de justicia. Ahí están los casos de droga, ahí están algunos casos de corrupción también que hay. Pero bien, creo que es una buena oportunidad para que Macarrulla pueda demostrar ante los escenarios que así determine el sistema judicial dominicano en base a esta denuncia, su formación, su empresa y también la legalidad de esos trabajos. Se hicieron varias licitaciones. Varias empresas participaron. Se adjudicaron tres para trabajos específicos en la cárcel de la Victoria. Todo el mundo sabe que en la gestión pasada la mayoría de las eh, adjudicaciones eh, eh, tenían cierto nivel de, de, de control sobre ellas. Tal vez no podían ganar las tres, una detrás de otras. Tal vez se vería mal. Ok. Y gana otra empresa. En este caso, la empresa encargada de, de construir una empresa constructora que no tenía nada que ver con la elección ni la compra del mismo terreno, hace su oferta y sale gananciosa en esa licitación. Bien. Hay un movimiento... Que hace su denuncia responsable. Y qué bueno. Todos los funcionarios están sujetos a ser interpelidos por ciudadanos, no importa quién sea, que lo haga con responsabilidad, que presenten expediente con responsabilidad, que soliciten con responsabilidad. Eso está bien. Ahora es la oportunidad de que esa empresa perteneciente al Grupo Macarrulla presente ante el país su legalidad en esa contratación y también en los trabajos realizados. Yo estoy seguro que la actitud de Miriam Germán, que ha presentado ser una persona vertical, no le va a temblar el pulso para que la justicia siga su aquilatado curso en lo que es los procesos legales que tienen que desenvolverse. No es que la muchedumbre quiera eh, que maten a Jesucristo y inmediatamente matar a Jesucristo. Eso tiene su tiempo y eso tiene su proceso. Es la oportunidad, brillante oportunidad, para presentarse ante el pueblo dominicano y demostrar lo contrario a lo que dice esa querella o esa solicitud de investigación. Es cuanto. Bien, miren, eh, yo tengo la impresión de que en este caso de Macarrulla ha habido errores de un lado y del otro. Digo de un lado porque, por ejemplo, hasta donde tenemos entendido lo que hay es una simple denuncia. Sí. Y una simple denuncia, tú no puedes ir al Ministerio Público a decir Fulvio Ureña está cogiendo cuarto como viceministro en Medio Ambiente. Discúlpame que utilice este ejemplo, Fulvio. No, pero está bueno que lo use. ¿Cómo porque... así? ¿Cómo así una simple denuncia? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ésta, es hasta eso. donde yo conozco. Vamos a profundizar Yo no ahora. sé si hay algo adicional a la querella, a la denuncia, pero no es una querella formal. Y tú como abogado sabes que hay una diferencia del cielo a la tierra entre la denuncia y la querella. Son dos maneras okay, Habla pues, pues, de para páralo ahí, pues páralo ahí, páralo ahí para aclararte algo. Recuérdate que hay un grupo de gente presa precisamente acusados de haber sobrevaluado la cárcel de la pues victoria entonces, entonces yo, no, yo, no, tienen yo expediente ser, sometido de acuerdo, de acuerdo a tu criterio yo puedo ser también sometido porque yo fui procurador de corte incluso procurador, no, porque tú no fuiste tú la, la cárcel de la no, victoria no, no, no, pero fui procurador de corte estaba cerca de la procuraduría en, en los casos que él menciona en los casos que una menciona claro. hay una querella y hay un expediente y debe haber algún elemento que sustente claro, esa querella yo claro. lo que digo es hasta ahora lo que se ha sabido es que hay una denuncia, las denuncias regularmente es una manera eh, oficiosa, oficiosa de llevar la noticia criminis a manos del investigador, que en este caso es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público ante la denuncia de que, por ejemplo, una denuncia de, mire, en la carretera de La Ceja, a la altura de Los amés, hay un cadáver. Y eso le llega a la, a la autoridad y la autoridad coge para allá a investigar. Uh -huh. Eso es lo que es una denuncia. Eso es lo que ha hecho ese ciudadano, es una denuncia. Y esto estamos hablando de una denuncia. Entonces, yo pienso Entonces, que. Entonces, perdón, de, de, de diferenciar esa denuncia que hace el ciudadano con lo que está haciendo el Ministerio Público. Eso es lo que tú planteas, es una gran diferencia. Exactamente. Uh -huh. o sea, para y el Jan dice que no. No, claro ¿No? que no. Porque hay una imputación sobre un hecho en el cual él forma parte. Pero ¿dónde que está debió el sustento? En la el sustento, por lo menos. Debe haber indicios, algún indicio, debe haber algún sustento eh, físico, material, un documento que diga, miren, esto, eh, eh, el cemento estaba mal. a 250 pesos y en esta, en este, en este, eh, eh, eh, eh, digamos, esta factura de compra dice que se compró a 520. Tú dices, lo ven acá. Entonces, pienso que se ha sido ligero en eso. Pero también el gobierno ha sido ligero con el manejo del caso Macarrulla. ¿Saben por qué? Porque se fue muy rápido para, para en el caso Faña, se fue muy rápido en el caso Kimberly, se fue muy rápido en el caso Dicen. Pero ahora pa, aparenta que yo tengo un corrupto, aparenta, vuelvo y repito, que yo tengo un corrupto preferido. Que está bajo mi sombrilla y lo protejo. Y desde el punto de vista de la honorabilidad de Lisandro Macarrulla, un hombre que viene, un hombre que viene de la izquierda revolucionaria. ¿Mm? Lisandro Macarrulla, cuando era todavía un imberbe, era, era, era compañero de, de, de Manuel, Manuel Aurelio Tavares Justo, fue miembro del 14 de junio, fue perseguido por esa. Por esa eh, situación política y fue hecho preso por eso. O sea, no estamos hablando de un individuo desconocido, un empresario que hace su cuarto de la noche a la o mañana. un profesor sí. que se hizo rico con 3 mil millones. No, o un costurero de no por es allá eso, de San Juan. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un o hombre que tiene, su, que tiene su historia, el mismo Jean Alain, que no sí. tiene historia. Entonces, yo pienso que Lisandro. Producto de esa, porque se presume que una gente que hizo eso en su juventud tiene una conciencia social mucho más desarrollada que cualquiera de estos carajos mm -hmm. que andan por ahí oh, privando okay. ahora en lo que debió de renunciar y ponerse a manos, porque si yo no tengo nada que ocultar. ¿Qué carajo impone? Lo que ah, pasa. Aún con la denuncia. Sí, sí, sí, claro. Yo, yo lo hubiese hecho. Yo estoy hablando de si tuvieran los zapatos de Lisandro. ¿Por qué? Porque es que el nombre de Lisandro, el nombre de sus empresas, que ha construido en todos los gobiernos de este país. Exacto. En todo. En todo. Sí. O sea, estamos no hablando estamos hablando de, de un desconocido. De, de, por eso es lo y que de yo un digo. proyecto del gobierno actual. Por, y, y el presidente pudiera dar la apariencia de que está protegiendo a alguien que tiene cosas que ocultar. Y eso sí sería lastimoso. No solamente para el gobierno, sino para la labor que intenta desarrollar el Ministerio Público. Entonces, en el proceso muy equilibrado que se ha venido tu comentario haciendo, ¿sí? se ha visto cierta dilación. Sí, yo sí. pienso que... Comparado con lo demás. <risa> Señores, el poder, miren, la se gente tiene en este país, oye, oye, oye esto, Yerjan. la gente tiene en este país una maldita concepción de, de las funciones públicas no se renuncia. A menos que usted vaya a otra posición mucho más. <risa> Óigame, esto, no, esto es prestado por unos días eso es lo que usted, cuando yo iba a renunciar del ministerio público un amigo fue a visitarme exclusivamente a mi casa vino de la capital desde aquí pero vivía en la capital dice vengo de Santo Domingo a hablar contigo me enteré que vas a renunciar digo sí, estoy bien. pero tú te estás poniendo loco el poder no se entrega. Digo, pero venga. Claro. ¿qué es lo que, <ríe> ¿Tú te crees miren, que yo voy a morir ahí en la Procuraduría. No, Mira, no, son, no. Son conceptos... Exacto. Humanos. Entonces, la gente cree eso. Entonces, yo lo que pienso es, si se es transparente, se debe ser transparente de todas formas y, sí. y de toda manera. Y si usted no tiene nada que ocultar, renuncie de esa <ríe> vaina. Renuncie de eso y ponga eso a mano del Ministerio Público. Miren, investiguenme. Yo voy a renunciar del gobierno. Y además... Deja de, deja, deja de hacerle también. daño a su amigo, el presidente. Le está haciendo también, daño. Que no entendemos ese, ese, ese... Acuérdate también, Amado, que hay un concepto de empresa persona Sí, sí, sí, claro. La empresa privada puede ser sí. una persona jurídica. Sí, sí, y sí. El, sí. El, el, el, el, el individuo es sol, solamente un socio. Sí, de esa se maneja empresa. sola la empresa. Pero también. detrás de la empresa está la impronta <ríe> del individuo. <ríe> sí, sí, sí, sí. <ríe> Miren, señores, Pedro, atiende a esto y atención a la, a la gente joven. Los que sabemos un poquitico de criminalística, sabemos que si aquí, por ejemplo, en este estudio, pudiera enfocar el estudio completo para que la gente lo vea, aquí cuántas personas hay, déjame ver, que cuatro, eh, eh, siete personas hay aquí. Si aquí aparece un cadáver ahora mismo, ¿a quién van a investigar? A los siete, ¿verdad que sí? ¡Oh, oh Dice Israel allá que no es criminalista, que a los siete. Entonces, hay un hecho, hay un cadáver que es eh, la cárcel de la Victoria, es el hecho, ¿verdad? Ese es el cadáver. Imaginémonos que, se, que, que, que mataron a la cárcel de la Victoria. Y entonces, Lisandro Macarrulla estaba ahí, en el hecho. Pero nadie lo investiga. Ustedes han escuchado que lo han interrogado eh, con la presión que le metieron a, a, a, a los otros, ¿verdad? Que lo, interro lo interrogaban eh, cada, cada día, eh, cinco y seis veces. Hubo personas que fueron trece veces a la Procuraduría y después terminaron presos. ¡Trece veces! Pero Lisandro no me ha corrido a nadie. Eh, es, que, es que tú pero, estás comparando, tú pero, estás comparando pero espérate, unos Julio. hechos del cielo a la tierra. Le, sí, eso es lo que tú dices porque estás en el no, gobierno. No, eso no es lo, te que lo tú quería dices decir porque estás en la posición. Eh, tú deberías. Eso es lo que Julio, tú dices por, tu por lo posición, que tú estás en la oposición. Por tu no, posición. No, no, lo que pasa no, es que tú vas a querer venir no, aquí a aterrizar no, no, los hechos tú porque tú estás también. en el gobierno. Tú estás televisando. Pero es que los yo, hechos, es que yo no soy de ningún partido. Tú no puedes partido. Ni de la oposición ni de la derecha. Eres de la oposición. Eso es lo que tú quieres venderle aquí al público. Pasa ni eres que tú? del PLD, -Yang? Tú no me puedes comparar Vamos. a mí la situación de Yerjan y de esos grupos maquiavélicos. Que hicieron de todo con el erario público. Ya, pero qué discurso más este barato el tuyo, que ¿qué te discusión más Por barata ejemplo, la que tú barato. quieres interponer. Vamos a ver, vamos a comenzar es. desde el principio. Mire, mire, oiga, eh, oiga. Pero eh, no, eh, déjame, déjame, déjame responderle. Ya que, no, que él me interrumpió, vamos a decir una cosa. Este te, funcionario y, del gobierno que y viene un buen, aquí, este investigador, lo voy a dejar como un papagayo. Porque lo que tú tienes que ver es si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Un buen investigador parte primero. Dale oportunidad a la justicia. Un buen investigador tiene que partir primero aquí hay que decir que todo lo que ha hecho la justicia para ella está mal o sea, óyeme, no hay algo que él haya destacado positivo tú que quieres aprender oye a esto. A no un investigador tiene que partir del fumus criminis qué es el fumus criminis es la apariencia de crimen si hay un cadáver lo primero que debemos determinar es si lo mataron si tiene alguna herida y si fue un infarto. Oye, pero Nadie que... es responsable de eso. Oye, pero hay gente presa por ese cadáver ahora mismo. Pero espérate, tú estás... Tú está ej... No, yo estoy basado en el ejemplo que tú pusiste. Claro. Si aparece un cadáver aquí. Vamos, hay que investigar a todo el mundo. No, primero tiene el investigador que partir del FUMUS. Es Amén. decir, la idea de que vamos a ver si tiene apariencia de que fue un crimen o si fue una muerte natural. Si es un crimen, entonces vamos a preguntarle, vamos a investigar a Papi Juan, vamos a investigar a Blacky, vamos a investigar a... ¿Y cómo a tú tienes gente presa entonces, aquí. sin saber si, si realmente... El es un crimen comparando allá en Esas comparaciones son bajas. de derecho, no Esas comparaciones son bajas. Lo que pasa es... Esa es símil, es bajas. No, lo que pasa es, lo no, que no, pasa no, señores, que es que tenemos que hablarle a la gente con objetividad. Si hay un árbol envenenado, si hay un árbol envenenado, el fruto es envenenado. Es decir, si la cárcel de la Victoria... Si el, el Ministerio Público tiene gente presa acusándolo de que hubo sobrevaluación, ¿cómo es posible que los que la construyeron, que son los que la sobrevalúan, ¿m? no estén siendo investigados? Ajá. A eso que yo me estoy refiriendo, lo que pasa es que aquí Ajá. yo no voy a entrar en el juego de si oposición, posición, si gobierno, o de si la sociedad civil Ajá. se cree que es la que tiene la verdad. No cree es que, no que la justicia se merece. Es eso, hacer yo te voy a preguntar algo. ¿Dónde está el expediente de Kimberly? Enfoca no a Fulvio. Y tú no vamos cree. a meterlo ahora. ¿Y tú ¿Dónde no está el expediente de Kimberly? ¿Quién no cree que la justicia necesita...? Pero respóndeme ¿dónde está el expediente de Kimberly? Bueno, lo sabe Yo, la justicia. Pero ¿dónde no está el expediente de, de, de, de, de este muchacho de, de, de parlo, los 100 millones? Yo no, parto no, no, no, de... ¿Dónde está el expediente de salud pública? Que no ha habido errores de un lado y de otro. En el manejo de los no sabe, ahí. No sabe Ay, la que justicia, tenere. ¿no? Bien, vamos a Sentarse la pregunta. Ahí a tratar de confundir es otra. <risa> cosa. Vamos a la pregunta. ¿Considera usted que la supuesta eh. vinculación con corrupción de Macarrulla afecta al gobierno de Abinader? Sí, Yo verdad, pienso claro. que sí. Yo pienso que esa ligereza o no ligereza, esa rapidez con que se actuó en caso Faña, en caso Kimberly, en caso dicen debiera de aplicarse también aquí. Incluso él mismo, vuelvo y repito Decir, mira, yo le estoy creando una situación a este gobierno Que no se merece Déjame retirar y que me investigue Fuera quizá lo más correcto Bueno, vamos a leer ¿no? Vamos a ver eh, vamos a ver entonces qué dicen los amigos televidentes. De café, José Adalberto, vamos a ver a. No le de nada que para beberselo. <ríe> José Adalberto dice, Amado, me encantó tu comentario muy equilibrado, gracias, el, que que eh, el, que no el que más me parece de todo lo que hemos hecho. José Alberto, el que más me parece que. Porque la objetividad no es. José Adalberto, vamos a ver, dice, nos manda este texto bíblico. Eh, gracias José, escríbanos sobre la, sobre el tema que estamos tratando, dice Gerald, Vamos a ver qué dice Gerald. Ay, ay, ay, ay, Gerald ay, ay, siempre ay, manda su... Ayer ay, vi a Gerald ay, ay, por el parque, un ícono de San Francisco. Vamos a ver quién cumpleaños. Felicidades a la madre... Para le dije la madre... No sí, fe... a ah. Felicidades para la madre del coro entero, de donde el piojo. A ah, la doña <ríe> Esperanza, felicidades. <ríe> Se, se salvó la fábrica de King Label, hoy oh, se está viendo día mucho. <risa> Yera, cuiden la doña, cuiden la doña, sí, no, no se le acerquen. Rombo, no, no y no, que no que se que le era. acerquen sin máscara. Ahí está el coro de donde el Piojo en la Gaspar no, Hernández. Felicidades para ella, ¿verdad? Sí, sí. Angelina de la Sánchez, este buenos días para todos, bendiciones. Todo está más costoso y la delincuencia cada día más en esta ciudad, dice Angelina. Carlos nos envió un audio, escríbanos. Y Francisco dice, Yerjan, pregúntale a Fulvio por los compañeros de la base que están fuera a un año. hablando sí, aire. Uy, pero es como, es como los que compañeros full. de la base están dentro. Ya, esos son otras 500 ya. Están <risa> dentro los compañeros de la base, <risa> Yerjan. Renaldo Hernández, vamos a ver. El defensor del pueblo llamó a su despacho ayer a Olmedo Cava para que explique por qué no paga las prestaciones si los fondos fueron erogados en el 2019. Ahí está. El 8307 dice, la justicia independiente aparentemente es rápida para algunos y lenta para otros, dice él. Larisa Canal dice, buen día chicos, yo aquí pensando, ¿por qué rayos? Es que si NG no renuncia a la dictadura y le cede el paso a alguien que le dé duda del pueblo y tenga criterios de cómo manejar una alcaldía. No aguantamos los malos olores provocados por el cúmulo de basura y ni la cara del funcionario infuncional. Ah, ya quiso renuncia a la, a la sindicatura, sí, sindicatura, no a la dictadura. Ezequiel Luzón dice: el gobierno que viene realizando Luis Abinader es un gobierno honesto, donde pueda, donde puede haber corrupción, pero nunca impunidad. dice Ezequiel, Ezequiel. no me haga hablar, Ezequiel. Entonces el 8307 vuelve y dice, por ejemplo, los casos, los del caso 13, algunos están presos, pero fue, pero casi fue obligatorio pero buscar la quinta pata de gato. Si no eso claro, preso, pues, dijeran pre que porque, no, porque eso afectó a un grupo de poderoso que se revelaron. Entonces, si no lo hubieran sometido, pero también donde, dicen que no nada. Pero y entonces como carajo no es que el expediente de Kimberly, ah, oh, donde la de justicia lo tiene, el expediente de, ve, solicita de, solicita de pero mucho. A la provincia de Peñaguaba, que repartió 100 millones de pesos. No porque ahí, ahí le está diciendo. Ayer tú referías eso, Yerian, y citabas el caso de Peñaguaba, que yo bastante lo critiqué por el mal manejo de ese dinero. Ahora no fue que él se lo metió al bolsillo, lo que debió ser de ahí, o sea, tú cómo decís, se llama eso, pero, tú decís, pero no es soborno o no es corrupción, es un manejo porque fue un dinero que se le entregó. <risa> si Escoño, no, bro, no, bro. No, pero no, no, no, no, no. Tú pero eres final. testigo y la gente aquí sabe que eso lo criticamos muchísimo, que fue un acto demasiado avergonzante y descarado en esos momentos. Regalarle dinero a los artistas porque estábamos en pandemia, porque no estábamos ¿Pero tocando. qué procede ahí, doctor? Hacer un expediente y presentarlo a la justicia. Pero ¿a, pero ¿A quién no le sea, corresponde? Pero, pero que, ¿Y a quién le corresponde? como que fue que era corrupción porque se lo met... corrupción es cuando tú te metes el dinero al bolsillo, corrupción es cuando tú sobornas, corrupción es cuando tú haces uso de tu influencia como funcionario eso estuvo malísimo pero, pero Carolina, no decir que es un acto de corrupción per se, porque el dinero fue entregado a, quién le dieron ese dinero? a, a los artistas que no, no, no lo necesitaban Ay, Andor, tú debes sí. de dividir Mira Germán, que es artista, se le dio a todos todo los que estaban. Eh, una... eh, no, a Miriam Cruz. A, a el grupo de Que Miriam artista, Cruz incluso hizo un anuncio para Luis Abinader. No, no y a, a Angel la Andolfi, el asesor. Oye, ¿quién le dieron pero el dinero? Tú no, no pueden decir Landolfi, eso. De, de, eh, porque si del tú buscas lo que es corrupción, no es corrupción de, de manera per se, no entonces, es eso. Vamos a tergiversar no, siempre, tergiversar no, tergiversar no. tergiversar Sí, tú la tergiversas a tu favor también. O sea, cada quien da su punto de vista. lo que pasa es que tú tienes que ser objetivo. No, el tampoco eres objetivo. Coruchando, vamos a continuar tú con los todo WhatsApp. Todo malo y la quinta pata al gato. Ah, que lo metieron fue por aquello. Ah, pero que no lo metieron por esto. Tú vamos, no estás siendo objetivo, no de va a venir No hay nada positivo. No hay que el único no. objetivo es. Exacto, pero sí. qué objetivo. Vamos a hablar de los WhatsApp, adelante. Eh, entonces, seguimos con Joselito, que dice buen día. Están... Los políticos hablen, son hablen, hablen argumentos. Los de argumento. serios Vamos a ver si yo ya. Joselito, claro. no, déjale, no déjale leer los WhatsApp. Es Francis, muchacho. que tenga el espíritu de él. Joselito dice, buen día. Los políticos son pocos los serios, en cualquier color. Así Ay. es, Joselito. Tenía dos días sentándose ahí, por eso fue. Sí, sí. Dice él, eh, Carolina, si regalas el dinero del pueblo a personas específicas, esas personas eran artistas, no, sí. no fue que se lo dieron a, a los empleados de él. La artista, eh, la mayoría del pueblo también. Pero eso es una corrupción, esa vaina sí. Moza para era del PRM. Tú sabes que era Hab, del PRM. que le hizo campaña. Había no, pero tú investigas y sabes. sea, que le hizo campaña a Gonzalo y le pagaron millones. Había que PRM. Si lo va a justificar, entonces no sé nada de corrupción. Te estoy dando la información. Te estoy si dando lo la va a justificar, nada de corrupción. Te estoy dando la información porque tú dices que se lo dieron a los del PRM. Y ah, Mozart eh, para no eh, era eh, del PRM. Eh, eh, qué malo si se le da a los del PRM. No es malo si Exacto. se le da. Exacto. Winston dice: Buenos días. A un año de y, gobierno. Inténtelo, el pueblo lo está escuchando ustedes dos. El pueblo lo está escuchando y el pueblo es inteligente. El pueblo lo está escuchando. El pueblo también es sí, inteligente no y sabe que ustedes dejaron este país saqueado. ¿Tú